Y, y bueno, muchas gracias a todos por, por, por vuestras ponencias que me, a mí particularmente me han parecido muy interesantes. Ahora abrimos un turno de preguntas y, y ya cerraríamos este encuentro. Ahí, va. I would like to uh, ask a question um, to Jose about the open storage in your uh, museum. And I would like to ask you sit on. Can you hear me or. Oh, I would like to ask you if there are special requirements to the display cases or the cabinets that you use in your open display. No, no hay explicaciones especiales for el mobiliario. Mobiliario, eh, como el almacén, eh, en principio no estaba programado en, la, en el proyecto de diseño museográfico. ...y apareció a partir de la ejecución del proyecto... ...lo que hizo, lo que hizo la empresa de ejecución Empty... ...fue eh, seguir los diseños de Frade ...y buscar eh, dentro del almacén que había disponible... ...pero no específicamente... Eh, ...en propuestas de almacenaje de museos... ...sino que los armarios que se utilizaron... ...por ejemplo para el casetón son pues, los armarios que podemos utilizar todos para nuestras cocinas o para nuestras dependencias las plataformas, la estructura de lo que es la estructura metálica eh, pues sí se buscó que tuviese un, un soporte para peso específico y aguantasen pero las planchas de madera por ejemplo no son adecuadas para el almacenaje porque eh, cada vez que se produce la pisada de, lo, de, lo, de los visitantes no se pueden quitar simplemente con un paño de agua, sino que hay un poco que como limar la superficie, lo cual estás creando un polvo uno en suspensión que no es adecuado para el almacén. Eh, la vitrina grande es tan poco flexible en la organización de los estantes que prácticamente se ha quedado igual desde el diseño inicial. Con lo cual, si hay nuevas piezas o hay cambios de piezas, yo tengo que adaptarme a los huecos que haya, pero no puedo, perdón, no puedo graduarlas porque son complicadísimos de graduar. El hipogeo de calle de Mármoles no se puede mover eh, porque habría que desmontar toda la estructura que lo encapsula y 4, 4 toneladas, 700 prácticamente ya para, ya para entrarlo se nos quedó anclado en un cambio de peralte del patio y prácticamente no pudimos casi mm, subirlo. Tuvo, tuvimos que meter una grúa interior al patio para poder superar ese peralte que entrara en almacén. O sea que el almacén en principio ha quedado estéticamente, visualmente muy bonito, muy, pero desde el punto de vista de la propia flexibilidad de la, de la, de la infraestructura, Teníamos que haber contado con un proyecto, con una empresa que nos hubiera dado bueno, esas posibilidades de, primero, compactación, optimización del almacén eh, y tal. Y bueno, ya digo, el, el, el mobiliario no es específico para museos, sino incluso ya declarando todo, cuando había un, una, un, un ahorro en, algún, en alguna infraestructura de la permanente, pues se incorporaba a, a, a, otro, a, otro, a otra partida, y entre ella la del almacén, que claro, fue, una, fue algo que apareció inesperadamente en 2015. O sea, ten en cuenta que los, que los planos definitivos son de mayo de 2015 y la inauguración fue en diciembre de 2016. O sea que prácticamente eh, fue muy rápida todo lo que fue la gestión del almacén visitable, al final es uno de nuestros espacios de mayor éxito en el museo, todo el mundo le encanta el almacén visitable, le encantan las plataformas para poder subirse y bajarse, <risa> le encanta, pero no estaba previsto en, en principio, fue algo un hallazgo casual e implementado pues, rápidamente con lo, que, con lo que se disponía. Eh, Frade había visto algunas reutilizaciones de palets en madera para en otros almacenes visitables europeos, donde los palets de madera se deshacían y se hacían plataformas y se colgaban y tal, y es lo que él presentó en la memoria de ejecución del año 2013. Esa foto la quité, pero eh, cuando él eh, planifica los almacenes visitables, eh, toma de internet o, de, o visitado directamente por él algunos modelos de almacén visitable de otras zonas y las tres o cuatro fotos que tenemos son reutilización de materiales madera, de palets de madera y no sé qué, para de pronto crear espacios para el soporte de la, de la piedra y de esculturas y tal, y es lo que él propone en 2013. Entonces lo más cercano a ese almacén rudimentario que aparece en la memoria de 2013. No sé si en internet podéis, podéis obtenerla, porque yo creo que Frade colgó muchos documentos de, eso, de, esa, de ese periodo eh, en la web, en internet. Pero mm, fue un hallazgo casual, se ejecutó en muy poco tiempo, diseño prácticamente ninguno. Y cuando me propuso dijo, y ahora el listado de colecciones. Y rápidamente, en dos meses tenía un listado que ni siquiera yo evalué. evalué. ...la integridad de la colección... ...para qué piezas iban al visitable... ...y qué piezas se quedaban... ...en el eh, fuera... ...pues todo lo que me llegó de la Alcazaba... ...iba al visitable... ...porque eran piezas grandes y tal... ...toda la lorigiana que se restauró... ...que no se exhibió, iba al visitable... ...y luego piezas que yo manejaba... ...que podían ser para... ...pero no hay una evaluación completa... ...de toda la colección del Museo de Málaga... ...y qué parte va al visitable... ...eso a lo mejor con el tiempo... Lo vamos afinando, pero en principio fue como mayo 2015, abrimos 2016, planteate el almacén visitable. Y así el equipo técnico asistimos a eso. Incluso, eh, eh, sí, a mí también me llama un poco la atención eh, la cantidad de madera y de soportes en madera, eh, siendo además un espacio precisamente que hay una circulación de público y que es más susceptible de que pudieran entrar eh, plagas, microorganismos, etcétera. etcétera. Eh, hay dos aspectos. Uno, por la propia seguridad del visitante, porque no sabéis los picos, que, o sea, la, la esquina que tiene la, las planchas de madera, que a mí me causó miedo, y yo incluso planteé el que me dieran un rebaje a la esquina, pero lo planteé cuando ya las piezas estaban dentro, por lo cual la carpintería no, no era lo más recomendable. Y luego, por otra parte, las maderas están tratadas, toda, cumplen todas las normas ISO y son ignífugas y, con, y el tema de plaga. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento para las colecciones que también utilizamos para el mobiliario, que la, tenemos una especie de eh, chivatos trampa para el tipo de algunos de alguno que pueda tener ataque de biodeterioro. Pero sí es cierto que eh, Frade lo planteó como muy natural. O sea, yo he visto miles de museos por el mundo, el Frade arquitecto me refiero al equipo de arquitectura, y esto es lo que más se lleva. O A sea, la, la moda museográfica, pues, en este tipo de espacios, pues, sería la madera combina con el metal. Y... Entonces hay cosas que realmente son impracticables. O sea, limpiar el gran vitrinón es montar un andamio en, el, en la sala. Entonces, claro, eso, solo planteamos una limpieza al año porque prácticamente tenemos que montar una infraestructura en torno a la limpieza de, la, de las colecciones muy importante. Entonces, claro... Hola. <risa> Nada, muchas gracias a todas las presentaciones que han estado muy interesantes. Eh, yo quería hacer una pregunta a Ellen. Eh, me ha llamado la atención que tenéis, eh, ¿utilizáis códigos de barra para identificar los, los muebles y QRs para identificar las cajas? ¿Y cómo hacéis? Eh, cómo, ¿Cómo ligáis las dos informaciones? Bueno, el, el lector de código puede leer los dos códigos y no creo que haya una diferencia para, para él. Eh, las informaciones del código QR y del código de barra eh, llegan al, a nuestro base de datos. Eh, ya están convertidas en informaciones de, de localización y de número de, de cajas. Y no sé por qué eligieron un, un sistema de código QR. En, realmente, realmente no sé. Igual, el QR lo utilizaban para, para las piezas, o sea, para poder meter más información de las piezas. Uh, no para las piezas, solo para la, las cajas, uh, porque en nuestro inventario, en nuestra, nuestra base de datos, uh, no es un inventario de museo. Es, es decir, que um, tenemos etiquetas para piezas, pero más fre fre frecuentemente para um, bolsas de plástico con centenas, miles de fragmentos de, de cerámica, de huesos, de piedra y todo esto este es un conjunto que solo tiene un número de inventario y sabemos que en tal caja tenemos uh, tales, tales objetos, tales fragmentos, pero los objetos en sí no tienen su propio número, su propio código, solo las cajas. Y eso no sería posible porque con un millón de números uh, hubiera demasiados números. Vale, gracias. Perdón, porque he tenido que salir un momento corriendo a pagar un incendio y espero que no os hayan hecho esta pregunta. Eh, ¿Pasáis algún tipo de encuesta? Sé, sé que las pasáis, pero quiero ver si las pasáis de alguna manera, de forma selectiva. ¿Algún tipo de encuesta de satisfacción que permita ver si hay diferencias entre la percepción y la valoración de los visitantes que acceden a las reservas visitables y que acceden al resto de la exposición? Lo entienden como una cosa menor, lo entienden como una aportación que tiene un valor idéntico y que forma parte de esa, de esa manera de divulgar y dar a conocer eh, los restos arqueológicos. En el caso del museo, tenemos muchísimas encuestas, tenemos un montón de, de, de encuestas colectivos diferentes. Y tal. En este caso no lo hemos hecho, pero lo que sí que se podemos aportar para, para tu pregunta es que cuando se anuncian las visitas guiadas a los almacenes, se sí colapsa el sí. Es decir, ya queda meses, ya no hay, ya no hay posibilidades. Entonces, eh, vamos, ya digo, vamos a retomarla. Ya se ha parado el 2021 y todo el 2022 se ha parado por, por, por, por, por el tema que, que tenemos, pero es una idea también que se puede utilizar. Ya digo, nosotros hacemos encuestas a todo el mundo, los usuarios de biblioteca, los maestros que, que les damos cursos. Es decir, por, por la norma de auditoría, por la calidad, estamos obligados también. En este caso no lo habíamos hecho, pero, pero sí que sería interesante. Pero ya digo, la respuesta y la satisfacción de orar en un momento en que aparece tal es muy buena. En el caso del almacén visitable del Museo de Málaga, sobre todo eh, tras, la, tras la inauguración, eh, en diciembre de 2016, casi todo 2017... Eh, fue un tiempo en que estábamos ávidos por, por ver cómo el público había recibido la, la, la nueva re, reinauguración, sobre todo después de dos manifestaciones eh, públicas eh, reclamando que nos dejaran de tener secuestrado el museo y además que en prensa se había dado... ...mucha importancia al movimiento ciudadano... ...y a que Málaga reclamaba su museo... ...pues estábamos a, vida a ver cómo los malagueños recibían... ...sobre todo los malagueños... ...aunque también público de fuera... ...pero cómo recibían la infraestructura... ...entonces el primer año sí fue un año... ...donde se hizo una encuesta general... ...sobre cómo percibía el público la, el museo. Si ante las expectativas creadas durante tantos años, una vez que se abrió, la habíamos cubierto o habíamos decepcionado a alguien que esperaba tener un tipo de infraestructura que de pronto no tenía. Evidentemente el edificio se lleva a La Palma porque recuperar la aduana que es lo que el público pedía, la rehabilitación incluso gente del Museo del Prado y de Reina Sofía nos dijo que era mejor la carpintería del Museo de Málaga que la que habían utilizado en el propio Prado y eh, en principio la satisfacción fue bastante. Eh, especialmente cuando en el, en el apartado de observaciones, eh, ¿no? que no preguntábamos nada en concreto y tal, muchos de ellos se sorprendían de que, que tuviéramos un almacén y que ellos pudieran entrar al almacén y que no, allí no hubiera ni restricciones de nadie que te chistara, ni nadie que te dijera, no, pa, no puedes hacer esto y tal y cual, porque muchas de las cosas que el público no hace es por disuasión del propio vigilante en sala, ¿no? Eh, pero, eh, a partir de 2018 ya las encuestas fueron disminuyendo tanto en número como en preocupación por parte del museo por seguir testando eh, la opinión de, de, de su público. Eh, pero sí es cierto que a través de las consultas que yo contesto y que me comprometo a contestar en poco tiempo a todo el que me pregunta por cualquier pieza que haya en el almacén... Hay muchas de ellas que no son preguntas sobre las piezas, que son sugerencias que me hace la gente muy amablemente, porque esta obra está en almacén y no en la permanente, o de este tipo de cosas y tal. Pero todos acaban, de alguna manera, valorando el que el museo eh, tenga a disposición del almacén visitable, o sea, un almacén visitable. Y te digo que incluso en taquilla, los taquilleros están poniendo mucho hincapié en que tenemos un almacén visitable. Y usted si quiere empiece por el almacén visitable antes de visitar la colección, lo que es un poco de locura, porque claro, entrar por un sitio donde no hay información ninguna, pues claro, para el visitante puede ser en principio como empezar el libro viendo el, el colofón final, ¿no? Esto se publicó en el 2017 y ahora le el libro. Y también es cierto que eh, el público agradece mucho eh, lo del de, almacén visitable y sobre todo para centros de educación formal y tal, es como un espacio que enseguida te piden eh, poder hacer actividades allí. Los colegios, las universidades, las porque es un espacio de descubrimiento, entonces te plantea eh, Skype rooms, eh, búsqueda del tesoro, eh, de hecho hay materiales, yo tengo el cuadro de la metasudante de Moreno Carbonero, que es del Prado, y luego la familia depositó el casco de gladiador que hay allí, entonces el casco estaba en el almacén visitable y el cuadro estaba en la permanente, entonces se planteaba Busca el casco del graviador por el museo, ¿sí no? entonces tú le quitabas el casco porque, porque pasaba a taller no sé qué y la auxiliar empezaba. Pero ¿qué pasa con el casco? Porque claro, los niños van ahora buscando el casco en el almacén visitable, o sea que, que el almacén visitable se ha manifestado como un espacio de éxito total, eh, vamos, ya te digo, en, la, en las consultas. Casi todos agradecen eso y agradecen muchísimo la relación que, el, que, el, que el, el almacén visitable está permitiendo al museo con el equipo técnico, porque normalmente... Pues lo, la única zona donde le dan directamente mi correo y dicen, mire usted, llame usted a este señor o contacte con este señor que le va a dar información. Y la gente se siente súper agradecida, súper incluida dentro de la institución y la verdad es que está resultando. Entonces, lo, los cauces de, de saber la satisfacción fue primero la encuesta y ahora mismo el testeo diario de la gente que te pregunta por, por piezas del almacén o qué tal su sugerencia gracias al almacén estable. Hola, buenos días. Gracias a, por las ponencias. Eh, tengo una pregunta para Manuel del Mar. Eh, si he entendido bien, en algún momento has comentado que dentro de las acciones preventivas tuvisteis que resellar las eh, vitrinas. ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿son vitrinas... Eh, cuando dice resellar, o sea, las dejasteis completamente cerradas, estancas, tienen sistema de climatización Absolutamente interior. Absolutamente estancas, es imposible, porque sí. son, están diseñadas ya por el, la empresa que las diseñó, pero sí mucho más. Y, son, y dan unas gráficas excelentes ahora. Aquí no. Y, gracias. o sea, tienen no tienen sistema de climatización interior, quiere no, decir, no, es, no, no, no, no, no están... en general. Claro. Pero eh, ahí permanecen unas condiciones muy estables, comprobado. ¿sí? Pero después del resellado, que claro, era imposible. ¿no? Es decir, la, la, dentro de las vitrinas es la misma condición ambiental que en la sala, es decir, no había prácticamente diferencia, ahora ya no. Ahora, es, ahora las, las grandes vitrinas. Están mejor, mejor acondicionadas. Las gráficas prácticamente son muy buenas todas, pero estas son todavía mejores. Yeah. Y, y, perdón, sí, sí, sí. y por ejemplo, quiero decir, ¿no tenéis dentro colecciones que puedan que puedan haber tenido un deterioro, pues igual por hongos o por una contaminación biológica? En los primeros años sí, claro, eh, pero por eso ha habido una, un seguimiento muy exhaustivo por parte de restauración. Ahora ya no es tanto, no, ya no, no tanto, pero era bastante habitual hace unos años pues, eh, tener que retirar algunas piezas para poder tratarlas, pero ahora ya prácticamente no, se estabiliza. Es, muy raro, es muy raro ¿y es raro. cómo accedéis entonces al interior si están bueno, pues selladas? No, no, pues selladas en el sentido de que tienen una puerta de acceso, claro vale, pero cuando no se cierra la puerta, ti, se no. seña es decir, uh, lo que pasa es que antes estaban abiertas por arriba, es decir, había eran bastante, era una, una, una muy buena, pero ten, tiene sus defectos que vas viendo a, a lo largo del tiempo de uso las cosas cuando se usan es cuando se ven ¿Qué defectos pueden tener? Las piscinas eran muy buenas, pero en ese aspecto tenían ese, ese, ese problema, que se ha solucionado. Pero tenemos que estar constantemente vigilando toda la cultura. En ese sentido, me gustaría preguntar un momento. En el Museo de Málaga, que también hemos inaugurado, eh, existen las vitrinas grandes, las grandes vitrinas, que en el fondo son producción de la propia empresa, en, el, en nuestro caso EMTI. Y luego hay, hay vitrinas que sí podíamos utilizar, vitrinas ya que tienen empresas alemanas o que comprábamos. Las vitrinas que no son de construcción eh, profeso para el Museo de Málaga funcionan eh, en, en estanqueidad bastante bien, los alemanes son gente bastante seria, pero las que están construidas de nueva planta, pues claro… Eh, hay veces que el burlete se te queda pegado, hay veces que… Entonces, en lo, si tienen en los sistemas de, para meter los, los, el, el absorb o ese tipo de material tapón, sí si son mucho más amplios y muy, tienen más capacidad. La vitrina de, de construcción de que tenemos ahora que las que vienen de pretaporte que hemos comprado en Alemania, ¿no? Pero sí es cierto que esa vitrina tiene tenido que ser eh, sí. vuelta a, a comprobar la estanqueada de la vitrina porque en el propio proceso de montaje está muchas veces se han machacado el burletes o se te ha no porque, las, las puertas son, en, la, en nuestro caso, son enormes. Entonces, claro, abrir una vitrina abrir todo el panel de cristal de una vitrina grande. Entonces, ahí sí te había habido que hacer un resellado. Eh, incluso se, pre, se, ve, se prevé que tendremos que ir resellándola eh, con cierta frecuencia, porque ya te digo, los burletes de silicona y todas esas cosas se deterioran con el tiempo, and everything is translated. So thank you very much for that. Uh, Alberto, I would like to ask you something. Um, first of all, my first question would be, do you have an example of a situation where you worked very closely with an architect to find the correct and nice balance between the building and architecture and the fittings that you provide from your company? And my second question is, uh, we talked a little bit about finances and that sometimes budgets are allocated and to be spent within one budget year, but sometimes the, maybe the museum is not ready yet to really uh, purchase uh, the, the furniture. Can you maybe say something about that? Yes. Uh, well, in primer lugar, uh, de hecho, cuanto antes empecemos a colaborar con el arquitecto, muchísimo mejor va a ser el resultado para, para todas partes. ¿no? Una situación en la que el proyecto arquitectónico está ya creado y tenemos que encajar allí la solución. Es factible, pero es mucho más cara que una solución en la que la colaboración se inicia desde, desde el principio. Para nosotros es muy habitual trabajar con los diferentes arquitectos, despachos de arquitectura, buscando esa optimización desde el inicio. Incluso tenemos líneas de mobiliario que le permiten al arquitecto articular el mobiliario de todo un espacio utilizando como columna vertebral nuestro, nuestro producto. Y en relación al, al escalado de los productos y bueno, pues esa barrera con la que nos encontramos eh, siempre de techo presupuestal y de toma de decisión tardía para luego tener que ejecutar en plazos muy, muy, muy, muy cortos. Pues la respuesta, la respuesta en nuestro caso, es doble. ¿no? Por una parte, desde el diseño, hemos concebido la opción de eh, que el producto sea modular y en esa modularidad garanticemos la escalabilidad. Por lo tanto somos capaces de adaptar el producto cronológicamente a las necesidades reales y para hacer frente a esos plazos de entrega que a veces son muy, muy, muy, muy, muy, muy cortos pues porque la toma de decisión se ralentiza y luego pues eh, hay muchas veces que hay un presupuesto anual y aunque la toma de decisión sea muy tarde se tiene que ejecutar en el año pues nuestra apuesta ha sido la de la fabricación avanzada nosotros, he dicho que antes éramos bichos raros, eh, una fábrica normalmente el porcentaje de manobra directa, manobra indirecta, manobra indirecta sería, entre comillas, gente de oficina, manobra, manobra directa, gente que está en taller, es decir, el aporte, la contribución de la manobra directa es proporcional a lo que vamos suministrando. La manobra indirecta no es un gasto indirecto, no, es un gasto fijo. Produzcamos o no produzcamos, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, y normalmente podemos estar hablando de un 80, manobra directa, producción 20 mano de obra indirecta, en el caso de UN, el 65-70% del personal es mano de obra indirecta y el 25-30 mano de obra directa. ¿Esto qué implica? Implica que tenemos mucha gente dotando de inteligencia a la fabricación, mucha inversión en automatización, lo que nos, permit nos permite muchísima flexibilidad y plazos muy, muy cortos, y ser capaces de adaptarnos a, a la realidad, porque la realidad de nuestro negocio, eso que nos estás diciendo que a veces sucede, en EUN fabricamos y facturamos tanto de septiembre a diciembre como de enero a septiembre. Por lo que has dicho, que es denominador común en todos los clientes. Entonces solo podemos hacer frente a esa situación en base a, una, a, a un equipo cualificado muy cualificado y a una fabricación avanzada. Manuel, yo tenía una es una curiosidad. Las visitas que hacéis a las áreas técnicas, ¿con qué periodicidad hacéis o cómo, cómo las gestionáis? A las áreas técnicas es los fines de semana. Ah, y semana. es por personal no técnico, evidentemente. O sea, no, las, es, son, son es guías, verlas. ¿no? Es... Son guías del museo bueno, previamente formados para que a los visitantes sí, les expliquen el bien. ¿El departamento de educación sí, o lo sí, que Sí, sí, que la didáctica, la les... lo lo Los guías que hay una contrata de guías en el museo, de empresa externa, uh -huh. de empresa externa uh -huh. se les forma eh, constantemente. Tienen una información continua. Ahora y mejor, enseñan eh, sí, talleres, y ya, al ya la restauración, el almacen visitable, el. el el forario, por ejemplo, uh -huh. la de ingresos de gestión de colecciones, les explican cada cosa para qué es. ¿no? Uh -huh. ejemplo, les fascina pues, el agua ultra pura, ¿no? Que mira, esto es un agua pura, que es un sistema que da para desalar, como los garbanzos, uh -huh. como el bagalado. Sí, sí. Van, van comprobando las restauradoras el grado de salinidad, etcétera, etcétera. En el almacén visitable, pues ven el despliegue que hay allí de, de, de piezas y pueden ver pues, falcatas, pueden casi, casi, no se puede tocar, pero evidentemente las ven muy cerca, unas falcatas ibéricas. O unas historias romanas, en fin, están mucho más próximas al objeto que en la colección. Y evidentemente hay una explicación personal. Entonces, en los fines de semana hay varios turnos. De, de, ya digo, ya antes que hay mucha demanda. Sí, son áreas que... No que y nos piden, y a veces nos piden que, que enseñemos, no la exposición, sino las áreas de abajo que la batalla de restauración pues es muy aparente no, ah, no. Es muy, para, que no, se, no se lo esperan no se, <risa> eso es verdad y piensan que el museo es que la, la concepción del público en general es que el museo sirve para eso para exhibir, para ver en vitrinas sí. las cosas. y no hay un mundo sí, lo haces es, mucho más accesible es, cuando ven las claro tripas es, del museo, claro está, el museo claro. es, eso es los fundamentos del museo y en el caso del mar literalmente y topográficamente es así están abajo porque yo siempre explico igual hay personas discrepantes conmigo pero que la función de un museo si a un museo se le quitará absolutamente todo el presupuesto lo, que uno, lo único que no podría renunciar nunca es a la conservación de sus fondos nunca porque la exposición es decir, la difusión puede asumir la otra institución y la investigación también pero la conservación no la conservación es, un, es primario en el museo y a eso se deben destinar y en nuestro, en nuestro caso pues tenemos la suerte de que nos han destinado fondos para, para, para eso. Pero la conservación es fundamental. Y hay que visibilizar el trabajo de aquellos que están catalogando, restaurando en los almacenes, cuidando de su patrimonio. sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, yo tengo una pregunta para Alberto. No. Eh, aprovechando un poco lo que te ha preguntado Bart, sobre el tema de, de la colaboración con los arquitectos. Eh, me pregunto si, dado que ahora, bueno, pues igual dentro de las empresas que se dedican a almacenes, igual que igual en otros campos, no que cada vez hay una colaboración más estrecha con, pues, con los equipos de, de conservación y restauración y que ya no solamente somos demandantes de los servicios, sino también eh, tenemos cabida. O bueno, también eh, los profesionales de la restauración y conservación tienen cabida también en esos equipos como personal, Gracias. Eh continuo, pues en, en, por ejemplo en empresas de disectación, que cada vez pues, se ve como, ya no son solo biólogos, también hay personas de conservación que colaboran y están en plantilla en, ese, en, esas, en esas empresas. Me pregunto si también eh, vosotros estáis pensando o pensáis que puede ser eh, bueno, si hay posibilidad de que toda esta gente ¿no? que está aquí también y que se está formando, puede pensar en, en como futuro trabajo poder participar en una empresa de este tipo, también diseñando y aportando su conocimiento. Bueno, pues en nuestro, en nuestro caso, eh, Irene, sin, sin duda alguna, ¿no? Porque como hemos dicho, EUN eh, hace cuatro o cinco años descubrió eh, la importancia de los, de los usuarios y no vamos a engañar. Nosotros somos una empresa privada con ánimo de, de lucro, ¿no? Pero eh, poder convivir con clientes durante 25 años, 30 años, nosotros eso lo entendemos como oportunidades de negocio, entonces tener en nuestro equipo expertos que nos ayuden a desarrollar nuestros productos, nuestros servicios para que encajen como un al dedo pues a, a los usuarios eh, finales, pues es la situación ideal, con lo cual rotundamente sí, en empresas como, como la nuestra que tenga el foco puesto eh, en los usuarios, y en este caso pues en, en museos, en salas de reserva, eh, aunque quizás... Quien esté haciendo estos estudios no, no, no piense que una de sus salidas pueda ser una empresa industrial, pues sí, sí, sí, rotundamente sí, y de hecho, bueno, pues ya estamos haciendo nuestros, nuestros primeros pinitos, incluso eh, en todas nuestras sedes eh, contamos con lo que de, con, denominamos Aula EUN o allí en la sede central EUNICAST en donde, bueno, pues eh, estudiantes eh, realizan... Eh, o estudios duales o trabajos de fin de, de grado y en muchos, en muchos casos lo que nos estamos encontrando es con, con gente súper bien preparada con aptitud que se incorporan directamente en plantilla. Y lo que hemos dicho, y eso lo nos lleva a una, a una fábrica muy, muy atípica, ¿no? donde el 70% de, del personal es mano de obra indirecta, que es lo que nos permite pues, pues poder eh, eh, demostraros pues, pues cosas como las que hemos podido demostraros hoy. ¿no? Con lo cual, sí, es una salida profesional. En un ambiente raro de, de, de, de, entre ingenieros y, y en fábrica, pero aportando muchísimo valor y, y, y trabajando en instalaciones como la que hemos visto. ¿no? Hola, eh, muchas gracias a todos. José Ángel, quería preguntarte una cosita. Te agradezco muchísimo que hayas dicho lo de los inconvenientes y las ventajas a tu juicio que ha representado este almacén visitable en cuanto a los inconvenientes decías que uno de ellos era que estuviera concebida esta sala visitable al lado de la exposición permanente y mi pregunta es si habéis percibido que el visitante eh, entienda que esas obras que están ahí expuestas en el almacén visitable son de una calidad inferior o son peores o al no tener tanta protección como tienen normalmente las que las que están expuestas en la permanente y que además están insertadas en un discurso expositivo y tal, no sé si eh, alguna de las preguntas que te hacen a, eh, para paliar esa falta de información también va en esta línea. No sé, me da curiosidad saber si si puede haber alguien que eh, interprete normalmente eso. El, la, el público percibe lo primero, claro, el, la disposición es distinta y entonces nosotros, nosotros tenemos muy interiorizado el comportamiento dentro de un museo, pero no tenemos muy interiorizado el comportamiento dentro de un almacén, que es como un Carrefour, ¿no? de pronto tú tienes a la mano todo, tú puedes tocar una gárgola, puedes tocar tal, entonces claro, ahí no hay normas de, de conducta o de comportamiento como tan interiorizadas como el otro. Sí es cierto que por, lo, por las respuestas que yo, que yo estoy dando y, que, y las preguntas que me perciben, o sea, que me mandan, yo percibo que no hay una distinción, o sea, no hay una, un menosprecio por lo que está en el almacén frente a por qué no está en la parte alta. Ellos, yo creo que entienden perfectamente que lo, lo, lo que hay arriba es un guión museológico, se les cuenta un cuento, se les plantea un cómic y esta pieza no encaja en la viñeta que tenía que estar en la parte alta. Por eso mucha gente se sorprende de que hay piezas en el almacén que ellos consideran que estarían mejor representando en la planta alta, ¿no? como el caso de eh, Moreno Carbonero, la rendición de los cautivos, eh, o sea, la rendición de Málaga y liberación de los cautivos, es algo que no entienden, que no esté en la sala Moreno Carbonero arriba, porque, eh, esa. pero te lo digo, te hago, este, este eh, o sea menciono esta obra porque no ha sido uno ni dos, sino llevo ya bastantes consultas, ...teniendo que justificar por qué no he puesto esa obra... ...en la permanente y si sí en el almacén visitable... ...o en el caso del Reina... ...es la única obra que hay en el almacén visitable... ...de depósito externo... ...es el de la brada, la bella y el dragón... ...entonces... Claro, también bueno, es una obra que la gente tiene que ver, porque la verdad está arriba, el retrato de su esposa, pero esa obra es fundamental. Y entonces sí es cierto que hay muchas veces en la consulta que te dicen, ¿y esta obra por qué no está representada arriba? Pero en, en principio no, no hay una... En valoración distinta entre lo que está en la permanente y lo que está en el almacén. Si el museo lo está conservando será por algo. Y claro, como cada uno tenemos expectativas, intereses, gustos muy distintos, hay veces que a ti lo que sí te cautiva es la pieza del almacén porque justamente esa te ha llegado al alma. Sí, eso, eso era otra duda también. El criterio de selección de esas piezas que tenéis en el almacén visitable es fundamentalmente estético, puesto que no hay esa información, son ágrafos. ¿Elegís las piezas así con, con ese criterio de que resulten más llamativas, más atractivas? O... En principio hay dos piezas que están allí, que son los dos grandes lienzos, porque no cabían en otra parte de, de, de la casa. Entonces hay un Cristo subido por los ángeles, que está de aquella manera, pero luego está el quite de Simonet, que fue intervenido en principio porque teníamos una disputa con el Prado, con el Febi Super Island, y yo quería tener una obra a, a punto, por si me quitaban un cromo, tener otro para ponerlo. Entonces esa obra es impresionante, porque un cuadro de historia, grande, de una, de una corrida, y entonces tú nada más que entrar te encuentras a la loringiana y el gran cuadro delante. Entonces, claro, hay piezas que son con una presencia enorme y muy llamativas. Entonces, en principio, sí hay un, un deseo de que la, de la, que la colección esté representadas las dos secciones, que hay una transversalidad que te diga, el Museo de Málaga es arte y arqueología. Luego, claro, los lo formatos lo determinan todo fundamentalmente. Y luego hay que haya representado un poco de todo lo que hablaba antes con la conservadora de aquí de la Casa eh, de Artes Decorativas. De, ¿Qué hace con el mobiliario? Si, si no tiene cabida en él, pero tenemos una cantidad de mueble impresionante. Entonces tiene que estar representado mobiliario, orfebrería, numismática y tal que sería otro, y luego la calidad artística, más que calidad artística, es por la legibilidad de la pieza. O sea, que no haya ninguna pieza tan fragmentaria, tan deteriorada, tan, que el público no sepa qué es o no sepa interpretar qué es. Sí, Muy rígida. Entonces, desde que se inauguró la expresión permanente hasta hoy, hay las mejores piezas probablemente de, de, de cultura ibérica. O bronce romanos están en el almacén visitable porque para incorporarlas a la exposición permanente habría que, que rehacer toda la exposición permanente entonces al menos están muy publicadas están publicadas en las memorias en trabajos científicos, etcétera, etcétera pero no hemos podido incorporarlas y están en el almacén visitable, al menos se puede visitar, se están expuestas al público y tal pero esa es una cuestión que, que, que nosotros también tenemos que abordar algún día que es renovar la exposición permanente con lo, lo último que se ha hecho en Italia, así que al menos sirve para eso, porque ya digo, hay piezas ibéricas que deberían de estar en la sala de exposición permanente, pero para hacerlo habría que cambiar la exposición permanente. Eso es un problema también, y lo digo para los diseñadores de exposiciones que, que, que, la, que sean más flexibles, porque ya digo que, que, que ha resistido muy bien, pero tiene ese inconveniente eh, la rigidez de la, de la... Hola, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar al Museo de Pontevedra y a todos los ponentes, tanto de ayer y de hoy. ¿no? Eh, quiero plantear una cuestión, principalmente a Alberto, por venir, digamos, de, de, un, de, de un sector paralelo, ¿no? diferente, pero extensible tanto a vosotros de hoy como a los de ayer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras tú, digamos, el sistema actual, tanto de depósito como de exposición permanente? y en el museo. ¿Y cómo ves tú digamos la optimización independientemente de, de la financiación, que se supone que es el, el motivo principal para, para no adecuar eh, digamos la organización más efectiva eh, de, de, del, del momento actual? No sé si me he explicado. Un... <risa> Un poco la pregunta. Yo, más, la verdad es que no. más que nada, digamos, ¿cómo valoras digamos actualmente el sistema que tenemos en, en los museos eh, y en los depósitos? Digamos, desde tu punto de vista, digamos, eh, en, profesional. yo? ¿La valoración que puedo, que puedo realizar yo para...? ¿La valoración que puedo hacer yo eh, para... Para, bueno, pues en este caso de, de, de este sector, es bajo el prisma de la optimización del espacio y del uso y gestión. Y aquí lo que nos encontramos, desde luego, es eh, muchísima, muchísima, muchísima eh, dispersión. Encontramos museos que son de dar ejemplo y encontramos eh, museos pues, que están eh, pues, a años luz de, de, de poder. Eh, Puede bueno, pues ser un, un ejemplo y ser pues, una buena práctica eh, recomendable y no depende ni del tamaño ni eh, de la financiación, sino como veíamos ayer en el Reor, eh, no hay excusas que valgan. Entonces, allá donde la misión, es decir, el norte, ¿dónde, eh, dónde está el norte? Eh, porque si no sabemos dónde está el norte da igual ir rápido. Es más, si vamos en dirección contraria, igual es mejor ir lento. Entonces, allá donde la misión está clara y allá donde se entiende que se trata de una carrera de fondo, eh, quizás en el acumulado de un día a otro, de una semana a otra, eh, pues eh, apenas se pueden percibir evoluciones, pero desde luego eh, aquellas organizaciones que se están gestionando con una misión clara, con un proyecto a medio y largo plazo, eh, involucrando cada vez más a todas las personas, que es difícil, ¿eh? porque hay quienes creen y traccionan, hay quienes no, no, no creen y son maleables, entonces, en función de si los que traccionan tienen éxito, se apuntan, y luego hay quien está lastrando o incluso traccionando en sentido contrario, ¿no? Entonces, ahí está la grandísima diferencia. Y una vez más, depende más de las personas que del presupuesto, que del tamaño, y nosotros pues, nos, nos encontramos... Pero te diría, esos denominadores comunes que, que, que podéis ver, porque sois especialistas en un nicho, nosotros que lo vemos en archivos, que lo vemos en oficinas, que lo vemos en fábricas, que lo vemos en laboratorio, en, son comunes, ¿eh? son comunes. Y te puedes encontrar el mayor corporativo del mundo que cierras los ojos y una empresa pequeñita de tres o cuatro personas que es un ejemplo. Y, y eso yo diría que misión clara, eh, apuesta por, por eh, el proyecto a medio y largo plazo y al principio necesitas los que creen que traccionen y luego dedicar mucho tiempo si creen un 10% de las personas tienes ahí dubitativas al 80% y un 10% de las personas no creen mi recomendación es dedicar cero tiempo y cero recursos a los que no creen porque esos no van a creer jamás hay que dedicar muchísimo tiempo los que creen, hay que motivarles, hay que animarles a seguir creyendo. Y el gran trabajo está con ese gran colectivo, que si se suman a los tractores, pues, pues las organizaciones agarran la velocidad de crucero. Gracias. Una anécdota que os quiero contar. Eh, el, el mundo del almacenaje y de la optimización de espacios ha avanzado pero a tiempo, a años luz. El Museo de Málaga, el arqueológico provincial de la documentación antigua del 47, es lo que más ha gastado en estanterías. Pero una barbaridad. Las estanterías antiguas eran a tornillos. Entonces, a mí ahora me es más rentable tirar todas las estanterías de tornillos y comprar estanterías nuevas con pestañas, porque si yo contrato una empresa transportista y le digo, transportame de esto a este lado, con las estanterías, como son a tornillo, el desmontaje y montaje de la estantería cuadruplica las de tornillo con respecto a las de pestañas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir de la mano de UMI o de la empresa que no... Porque es que en, en, en infraestructura mobiliaria para almacenes hemos avanzado, vamos, tanto como en conservación preventiva o en otros aspectos del museo. Y a la larga, es una economía, ir a nuevos sistemas y aquellos que estén demostrando obsolescencia y lo apartando. Bueno, antes de nada, enhorabuena a todos por vuestro trabajo. Y yo quería haceros una consulta, bueno, a los que queráis contestarme. Respecto al uso de los almacenes, eh, cuando habláis de que los vamos a visitar eh, vosotros en el Málaga o en general para los talleres que hacéis en Alicante y tal... Eh, cuando hacéis el diseño del almacén, ¿tenéis en cuenta el uso? Es decir, va a cambiar muchísimo cómo eh, diseñemos esos espacios según el uso que tenemos. Entonces, por ejemplo, a la hora de calcular recorridos de evacuación, anchos de pasillos, anchos de puertas, todo esto va a cambiar muchísimo. En el caso del almacén visitable, perdéis un montón de espacios y tenéis que hacer... ¿Cómo lo pensasteis todo eso? ¿Tenéis en cuenta contra incendios, todo ese, ese estilo? Ese estilo? Todo espacio que se visita que tener una perdón, todo espacio que se visita de pública concurrencia tiene que tener una normativa que se ha de cumplir. Es decir, da igual en la almacén visitable hay, tiene que haber un metro y medio como mínimo para que pasen los, los uh, sillas de ruedas. Tiene que haber un sistema contra incendios uh, que, que marca la normativa, evidentemente, se ha de cumplir, porque si no, no se puede acceder a ellos. Está prohibido, vamos, no se puede. En el caso nuestro, por ejemplo, ahora estamos metidos en la renovación de todo el sistema contra incendios del museo, que es un dineral impresionante, pero la ley lo exige. Ya veremos. Pero o sea, sí, hay que cumplir la normativa, no, no hay otra. En, otro... en serio, eh, cuando nos dio el visto bueno para que pudiéramos tener un almacén visitable en planta baja, nos impuso que el almacén tenía que ser visitable, pero no ya solo visitable con visita viada y tal, sino en las mismas condiciones de uso. ...que las áreas de permanente. Entonces, tuvimos que contar, o tuvimos la suerte... ...de haber contado con dos espacios que estaban previstos... de ...que fueran de acceso público, como son las salas de exposiciones temporales... ...que tenían que tener todo, seguir toda la normativa del edificio... ...con respecto a contraincendios, zonas de evacuación y demás... ...con lo cual era ampliar el, el, la, la misma disposición de la permanente... ...hacia un almacén visitable... Y efectivamente lo que nos imponía es que el almacén, o sea, todos los sistemas y todos los procedimientos de almacenaje tenían que ser compatibles al acceso público y al tránsito público por esas zonas, con lo cual perdíamos mucho espacio porque no se podían aproximar demasiado las bateas entre ellas ni con las paredes perimetrales. Teníamos que dejar un espacio perimetral en torno al espacio central suficiente para poder evacuar y para que el público no se nos agolpara ...y se nos pegara con loco en el mobiliario eh, de almacenaje... ...entonces claro, las condiciones del almacén visitable... ...en montaje y todo, frente a las condiciones de área interna... ...yo tengo un almacén de Bellarte que es perfectamente visitable... ...y la gente puede entrar y está preciosísimo... ...pero ahí no está previsto el acceso público... ...por lo tanto los, los espacios son mucho más estrechos... La, ...el mobiliario de almacenaje, pues son los peines rodantes y tal... ...que tienes que abrir y cerrar pero en el almacén visitable había que hacerlo en las mismas condiciones de acceso y por lo tanto eso determinó enormemente el proyecto al que, nos, al que podíamos dar eh, de almacenaje en esa área. Y depende de la, del, del volumen de elementos que hay en, esos, en esas salas, hay un aforo determinado. Uno no puede superar un aforo X, precisamente por por de evacuación, tránsito, etcétera, etcétera. O sea, que a lo mejor nosotros tenemos un almacén, un almacén visitable por ejemplo nuestro que es muy amplio, o el, pero el de compactos es muy estrecho, con lo cual siempre tiene que jugar con la opción más desfavorable para, hacer, para pensar en las visitas, si se quieren visitar todos los espacios. ¿no? Eso es, es, es variable del la, de la tránsito y el número de personas y su tránsito en esas áreas es fundamental. O sea, que el orden del diseño realmente sería primero definir el uso con el espacio y no al contrario. O sea, tenéis un almacén y decidís hacerlo visitable. Entonces hay que cambiar completamente todo el diseño en cuanto a todo lo que hay en el almacén. Hay que hacerlo en el sentido, ¿no? La diferencia en el caso de Andalucía, en el nuestro, es que nosotros no lo pensamos en espacio visitable. Eso es verdad. El almacén visitable nuestro siempre pensó como un espacio casi de investigación. Pero después dado lo bonito que es y lo y tal, pues ha tenido mucha fama y mucho y tal pero efectivamente hay una diferencia. Nosotros tenemos una diferencia fundamental muy... es que el almacén la diferencia fundamental es que el almacén pueda ser visitable, esporádicamente o periódicamente o con la periodicidad y otra cosa es que el almacén se abra cuando el museo se abre y se cierra cuando el museo se cierra y con tu entrada es un espacio más de visita. Yo no puedo decir el día de mañana. Yo no puedo decir cierro el almacén visitable para hacer la salida de una obra a préstamo temporal. Yo tengo que aprovechar un lunes de cierre para sacar una obra de almacén visitable a una temporal, porque como yo le cierro al público el almacén visitable ese día salgo los papeles en el periódico, porque el, el, el museo se ha comprometido con el usuario a que dentro de todo el recorrido de la visita, él va a ver un almacén visitable, entonces en ese sentido tanto la concepción del almacén las piezas que ingresan en el almacén, el uso que le dé al almacén, el hora de apertura del almacén, está en las mismas condiciones que el área de permanente del Museo de Málaga Bueno, siento cortar esta conversación pero tenemos que acabar, antes de que el director del museo clausure este encuentro quiero dar un par de avisos eh, podéis recoger todos el certificado de asistencia ahora en el mostrador de salida donde, donde os dieron las acreditaciones y la visita al, al conjunto conventual de Santa Clara eh, se realizará en dos grupos, porque que ahí en el mostrador están, está cada uno de los asistentes en qué grupo va, en dos grupos simultáneos y que el punto de encuentro será a las 4 menos 10 eh, aquí en la entrada del museo que ya os recogerá el director y otra persona que os van a llevar a, a la visita. Eh, por mi parte, muchas gracias a todos. A todos. Eh, me ha parecido que ha sido un encuentro muy ameno, muy aprovechable, con, con ideas nuevas y, y esperemos que el próximo año nos encontremos aquí con, con otro tema interesante. Si es un mero acto formal, si ya no hay nada que decir, está todo eh, más que dicho. Pasa que todos los congresos se eh, inauguran y se clausuran. Y en este sentido, pues es un poco lo que me toca. Nada, eh, simplemente cerrar desde la organización, desde todo el equipo del museo. Estamos eh, muy encantados, muy satisfechos por ver el alcance de este de este encuentro un agradecimiento inmenso a todos los ponentes por haber por haberse desplazado hasta Pontevedra y poder compartir con nosotros toda su experiencia y todo su conocimiento experto todavía nos quedan días para interiorizar mucha la información que se ha vertido durante estos dos días aquí eh, muchas gracias a todos los que habéis asistido a, al encuentro presencialmente espero que hayáis podido hacer vuestro net perdón, vuestro networking y que habréis contactado con gente con la que podáis seguir discutiendo y aprendiendo y colaborando. Eh, para nosotros ha sido un verdadero placer, desde ya nos ponemos a trabajar en la próxima edición del, del encuentro y simplemente, eh, nada, los que todavía nos veamos esta tarde, pues en un rato nos volvemos a ver. Y a los que os vayáis, un buen regreso a vuestras casas, porque nos consta que algunos de ellos venís desde desde lejos. A todos vosotros, muchas gracias.